Muy buenos días con todos, bienvenidos a Robo Llama Ecuador. En este video vamos a compartir el, los resultados del reto Robo Sketch y This Drill que se vivieron el día de ayer por la mañana. Estos son, Recuerden que estos son retos asincrónicos en donde los participantes envían los videos resolviendo los retos dentro del intervalo de tiempo de 90 minutos. Vamos a pasar directamente con la revisión de los resultados, ya que nos quedan muchos equipos por revisar. Aquí tenemos el que fue el reto de Sketch a propósito de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Quisimos tener un reto en el que tuviéramos algo representativo, entonces qué mejor que los anillos olímpicos, los cuales están formados por cinco anillos distribuidos en dos filas, de tres anillos y dos anillos. Aquí el único color que nos hizo falta para tener el, el logo perfecto de las Olimpiadas fue el color amarillo, que debería ser el primer disco de la segunda fila. Aquí también eh, agregamos un podio con el primero, segundo y tercer puesto, dándoles la oportunidad a los participantes de mostrar sus habilidades tanto con lo que son figuras geométricas con ángulos rectos y también con la generación de círculos en diferentes posiciones. Aquí muy importante fijarnos que la primera fila de los anillos eh, no se tocan entre sí, los aros olímpicos, y tampoco en la, en la fila 2, lo que sí se entrelaza la, la, la fila 1 con la fila 2, se entrelazan los anillos. Esto fue muy importante porque nos permitió a los jueces eh, calificar tanto las posiciones de los anillos, los colores, la posición final del robot, así como también la alineación de todo el dibujo. Entonces, vamos a pasar a revisar. En total tuvimos a nueve eh, robots participantes. Vamos a revisarlos uno a uno en orden alfabético. Recuerden que los resultados finales los tendremos eh, luego de la, de la clausura. Eh, vamos a comenzar en este caso con Amonguito. Vamos a, verlo sí, sí, sí. Al, vamos a verlo al doble de la velocidad porque nos quedan muchos equipos por revisar. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, como podemos ver, ahí nos está mostrando, en este caso, eh, Amonguito. Es representante de CERCOP para equipa desde la, la, desde la ciudad de Juliaca, en Perú. Ahí vemos cómo su robot resuelve rápidamente el podio. Y vemos que él arrancó primero por las, las figuras grandes. Ahí, ahí nos está eh, mostrando los bloques que usó. Ahí está haciendo la, la marca de los números un poquito grandes. Para el tamaño preestablecido. Y ahí se va por lo, los círculos. Ojo que lo estamos viendo al doble de la velocidad. Ahí vemos que separa correctamente los anillos uno de otro. Ahí justamente nos explicaba los, los bloques de repetir que está usando para poder hacer los círculos. Unos círculos bastante bien definidos. Allá va por la segunda fila. Re, recordemos que el, este participante está en representación de a Arequipa. Muchísimas gracias a Hendry por participar y confiar en nosotros. Listo, ahí estaba terminando, ya es un robot. Nos fijamos que ya terminó. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente robot. Vamos ahora con Copoltron. Copoltron nos envió un enlace de YouTube. Copoltron está en representación de la Escuela Politécnica del Litoral. El colegio. A las entonces ahí lo vemos igual. Tenemos dos equipos. En este caso estamos con Copoltron 1. O Está sea, Copoltron 1 y Copoltron 2. Vamos a verlo igual al doble de la velocidad. Ahí vemos cómo realiza el podio. Muy bien. Hacemos la, la, las marcas en las posiciones. listo Y este equipo, eh, este sí que fue un, un trabajo en equipo. Ellos lo que hicieron fue repartirse el, el trabajo. Un equipo realizó el podio. Diré, un, un participante realizó un podio. Otro realizó lo que es el círculo principal. Y otro de los participantes del equipo realizó los anillos olímpicos. Recuerden que. Cada equipo, cada robot puede estar conformado por tres integrantes y, y su entrenador. Entonces ahí lo vemos haciendo los anillos olímpicos. Ahí parece que en este caso les faltó realizar los otros y unir todo el trabajo. Muchas gracias a los chicos de Copoltron 1. Vamos ahora a revisar a Copoltron 2. Listo, aquí lo tenemos. De igual manera, recuerden que lo estamos viendo al doble de velocidad. Aquí podemos ver que ellos usaron el retro en su robot. El uso de las funciones también muy importante. Lo vemos formando el anillo principal. En cuanto a alineación, tamaño de, del podio está muy bien y ahí arranca con los anillos olímpicos. Muy bien, ojo ahí que no se toquen entre, entre los anillos si hay una separación exacto. Recuerden que la fila 1 y la fila 2 se entrecruzan, pero entre anillos, no se, entre anillos de una misma fila no se tocan. Por ahí creo que nos tocamos uno. Excelente, esta ha sido la participación de Copoltron 2 en representación del Colegio Copol de Guayaquil. Muchas gracias también. Vamos ahora con Kitty Bot. Kitty Bot eh, en representación de la Escuela de Robótica Nastratech. Hola Camila, ¿cómo Ahí nos saludaba Camila. Vamos a verlo igual. Al doble de velocidad. Bueno, Camila rápidamente resuelve el podio. Dominando bastante bien. Ahí veamos cómo resuelve los anillos olímpicos. Recuerden que en este reto se califica eh, el tiempo en el cual enviaron el reto. En este caso, por la complejidad del reto, decidimos agregar 30 minutos de extra al, al tiempo de entrega. Es decir que en total tuvieron 120 minutos para entregar los equipos participantes. Tenemos unos círculos muy bien detallados del participante Kitty del robot KittyBot ok, ahí se iban a marcar los números muy interesante cada, cada equipo tiene una estrategia diferente, comienza por, por una parte diferente del del dibujo ahí vemos que le quedó un poco desalineado los números pero ya arrancó con el, el círculo final Exacto, muchas gracias a Kitty Bot. Hay un poquito de alineación en el disco, en el círculo final. Nos parece bastante buen el trabajo. Ahora vamos con Mikenic. Mikenic, este robot está en representación de SerCop de Arequipa. Lo vamos a ver, recuerden, al doble de velocidad. Desde la ciudad de Lima, Perú. Como ven, les decía, cada equipo tiene diferente estrategia. En este caso, él arrancó con el podio y siguió con el círculo principal, dejando los números y los anillos olímpicos para el final. Recuerden a los equipos participantes, si desean participar en próximas ediciones, tenemos eh, próximamente... Roboyam Paraguay, Roboyam Bolivia y también la India y Filipinas. Ojo ahí lo que acaba de hacer este robot. Cambió la dirección de, de realización de, del anillo. Por lo general, eh, los competidores tienen un un anillo que lo hacen uh, en sentido de las manecillas del reloj, pero este robot, eh, Mikenic, él realizó un disco en sentido horario y se fue a, a realizar el otro en sentido antihorario. Está haciendo muy bien. Ojo a los, a los tiempos de entrega, que también son importantes, y a la calidad del dibujo. Ahí, miren eh, ese lujo que se da, lo hace de reversa al último de los anillos olímpicos. Eh, recuerden que los anillos de cada de una misma fila no deben tocarse entre sí, así que por ahí tenemos una, una amonestación y también la finalización del robot, ojo muchísimas gracias a mi Kenny, vamos a continuar acá con el robot Pegaso. arrancó, solo la velocidad no soltaba, listo. Eh, el robot Pegaso está en representación de la Escuela de Robótica Nastratech. Ahí ya estamos culminando. Simplemente le faltan los anillos olímpicos. Muy interesante también. Él, él fue realizando primero eh, un anillo, luego se saltó a la segunda fila. Ojo ahí que no deben tocarse entre los anillos. Nos, nos pusimos eh, eh, a, a calificar eh, en base también a la calificación del reto, en base a la um, resolución del reto y también al tiempo. Ojo que el tiempo es lo más importante. Vamos ahora con Quillabot. Quillabot está en representación de CMR Gilmertech. Vamos a ver. Ahí vemos que arranca el robot Killabot. Bastante bien con los números del tamaño correcto. Y arrancó con los anillos olímpicos. Les recuerdo igual los los entrenadores que adicional al tiempo de entrega calificamos lo bien que está realizado el reto y según las pequeñas fallitas que por ahí podamos tener. Eh, sea hay la amonestación de acuerdo a los minutos ahí vemos que está bastante bien simplemente se le cruzó un poco el, an el anillo de la derecha y miren de reversa el último ok vamos llegando ahora con el robot Rex vamos llegando a los últimos robots Ahí se nos cargó. Bueno, buenos días con todos. Recuerden, el robot Rex es del equipo Nastratech. ¿No es que arrancó bastante bien con el podio y enseguida partió por el disco principal, el círculo mayor. Y ahí eh, enseguida con los anillos, ahí nos faltó un poquito la alineación con los, con los anillos y nos quedamos hasta ahí Excelente también la participación. Y por último, pero no por menos importante, recuerden que estamos viéndola en orden de lista, en orden alfabético, vamos con Scorpius Rex del equipo Nastratech. Bien, ahí terminó. El, los colores también sí son los correctos hasta ahora. Acuerden que en los anillos olímpicos también tenemos el color amarillo. Sin embargo, acá en VEX no contamos con ese color de marcador. Pero ahí nos arreglamos con otro color. Y con esto estaríamos finalizando lo que es la, la revisión de los resultados de, del reto de RoboSketch. Vemos este, un muy buen trabajo de Scorpius Rex. Que realizó perfectamente la figura, un muy buen trabajo. Y también con la finalización del robot. Muchísimas gracias a todos los equipos participantes. Y enseguida vamos a proceder con la revisión del reto Diz drill En este reto pasó algo muy interesante. Y es que a estos discos eh, rojos... Simplemente de la posición inicial los llevamos dos casillitas más atrás. Pero a muchos de los equipos se les olvidó o tal vez no se fijaron bien y los dejaron en su posición original. Entonces vamos a ver enseguida las respuestas del reto. Recuerden, lo vamos a ver en orden eh, alfabético. Vamos a ordenarle acá por orden alfabético. Ese lo tengo por acá descargado porque nos los envío al Drive. Aquí tuvimos en total tres equipos participantes. Listo, por acá le tenemos al equipo de Mechatronics. Él está en representación de CMR Tech desde Catamayo, Ecuador. Recuerden que Ted tiene alumnos en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, ahí, ahí comienza. Vamos a ver cómo realiza la posición de los discos, dando el reto. En este caso lo, lo estamos viendo a tiempo real porque acá no me permite agregarle la velocidad. En este reto, recuérdense que muy importante igual, se toma en cuenta principalmente el, el tiempo de entrega y también cómo, qué tanto de los discos se dejó en el lugar correcto, si el robot no tocó las paredes, la posición final del robot y también la alineación de los discos dentro de, de su posición determinada. Entonces, ahí lo vemos a Mechatronics yendo a por los discos verdes. Ahí se pasó. Listo. Ya por el, el último disco azul. Y ojo con lo que les decía. Eh, algunos equipos se olvidaron de los discos superiores y los dejaron eh, en una casilla por debajo. Entonces... Ahí habrá una pequeña amonestación, bueno no tan pequeña porque en realidad fueron cuatro discos los, los que se colocaron por debajo de la posición C. Listo, continuamos entonces, recuérdense que este no, no es el orden final sino el orden alfabético. Ahora vamos con el equipo de Kiabot. Desde y Perú, en representación del equipo CMR Gilmeltech. Buenos días, mi nombre es Carlos Camila Cajulípera y voy a presentar el reto de Ahí le tenemos aquí a Bot. Recuerden, aquí si lo estamos viendo, al doble de la velocidad, se realiza correctamente la, los, los seis primeros discos estaban bastante fácil muchos de los equipos ya tienen esta, esta programación, ahí vemos que ella sí se fijó y está dejando los discos rojos en la parte inferior muy bien, miren ahí como no pierde tiempo y mientras va a dejar el uno va a traer el otro excelente la participación de Kia Bot muchísimas gracias Vamos a ver el último de los resultados, en este caso, del robot Traveler. Mientras se nos carga, recordarles a los, a los participantes que se evalúa tanto el tiempo de entrega como que también realizaron el reto. Ahí lo vamos a ver. Miren acá interesante la estrategia que tiene eh, este participante, mueve a su robot en diagonal, lo que le permite llevar muchísimo más rápido los discos. Por los discos verdes y termina los inferiores. Ahí va por el disco azul. Mucho ojo aquí, igual, igual que el primer equipo que Mecatronics, parece que no nos fijamos muy bien en los discos rojos y azules de la primera de la parte de arriba, que tenía que estar una casillita más arriba. Con todo, es un muy buen tiempo. Muchísimas gracias también al equipo de Me Nastratech con el robot Traveler. Y esto serían todo en cuanto a los retos asincrónicos de RoboJam Ecuador. Les esperamos el día de hoy en, en, en las demás categorías que tenemos preparados para hoy. Arrancamos a las 9 de la mañana con Carrera de Bípedos, Bíped Race, a través de Facebook Live. Luego a las 10 a.m. tenemos Color Inf, otra categoría bastante emocionante con programación en vivo. Y finalmente a las 2 y media de la tarde que nos acompañen en Skill Drive un reto en el que se mide la habilidad del piloto. Les esperamos y también no se olviden a las 5 de la tarde tenemos la clausura y premiación de todos los equipos que hayan obtenido podios en este Roboyama Ecuador. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. chao chao